Nos atrasamos un poquito, pero aquí comienza como siempre con toda la energía del mundo ¡Upa! ¡Chalupa! ¿Cómo está Claudita? Bien, ¿y tú? Buen día, ¿cómo están todos? Hoy día tenemos no, sí. un programón Sí, por lo que pasa es que con la lluvia se nos corre la antena Entonces no podíamos subir la antena A mí me cuesta subir la antena ya, pero no está fácil subir la antena Entonces ya la subimos ya y estamos listos a comenzar el Upa Chalupa con toda la energía Oye, Claudita, agradecer a todos los seguidores, toda la buena onda que lo la ayer en nuestro primer programa Sí, porque ayer tuvimos más de 3.500 personas de alcance Que han visto nuestro programa Para un primer día 24 horas Estamos súper Qué bueno, qué bueno Mucho, Hoy mucha, ayer mucha te vi de voluntario bien. Trabajando ahí oh, en oye, una toma sí, Entregando sí. plazas Qué tristeza, Anoche, pero qué grande que estés ayudando Anoche salí al, al campamento Dignidad, que está en toda lado Con departamental de la fría con la, Porque Doral, que es una empresa de, de frazadas, nos donó no, muchas frazadas para entregar a la gente. Claro. aprovechando aprovechando que estamos aquí, que no, no me sea, aquí está. Quiero decir, muchachos, que la gente que quiera colaborar, colaborar con el campamento dignidad, que está en toda la departamental, más de 500 familias están ahí sufriendo mucho el frío, <risa> las casas están lloviendo, el barro un poco, no tiene alimentación, no tienen mascarilla, no tienen nada de nada. Entonces, mira, hay una cuenta vista, del Banco Santander, que es la 0 raya 070 raya 58 raya 74664 raya 3. En larga, van repetir rapidito. No, 0 difícil. raya 070 raya 58 raya 74664 raya 03 del Banco Santander para que hagan sus donaciones. O si no que a mí me busquen por Facebook por Instagram. Si quieren donar, donar su cuante alimento, lo que sea. Ahora al mediodía voy a, a donar alimentos con una en un almacén, la Soledad Fernández. Una más ser pequeñito, pero es muy buen persona, le va a llevar porque Eso ya va a cagar su olla Aunque compuña. sea un poquitito, pero poder apoyar a este Exacto. campamento, gente que lo necesita, sobre todo ahora con la estudiante. ¿Sabes qué? Anoche, no, Claudia, te quiero hacer algo. Anoche no pase, la noche solo. No. No. no. ¿Rompiste, ah, ¿sí la ¿Rompiste la cuarentena? ¿Rompiste la cuarentena? Dormí pico una hembra. A ver. Mira y peluda con... parece, ¿eh? más que yo Aquí están mis brazos, aquí están mis brazos está mi, brazo, mi muñeca, mi Cleo Saluda la tía Claudia, como... hola oh, tía Claudia La amo, la amo. Ella duerme con todo lo que se conmigo llama... Se llama Cleopatra Pero Cleopatra. más conocida como, la... como la, Cleo, la Cleo Mira que es lindo, sí, mira, qué es mira, es lindo. mira que es lindo Dormiste calientito entonces Sí, todo lo todas las noches Y le gusta dormir apegado a una ahí en la costilla Costilla, costillita Te amo Cleito, rico. Hermoso. Bueno, aquí no hay mucha no, más mientras que, no costilla, hay una que costilla, ¿Ah? mientras una no más mujer, que sirve ¿Cómo? Mientras no tengas mujer, te sirve. Sí, bueno, ya, bueno, hablando de mujer y de cuarentena, ya son cuatro meses que nani, nani na. Pucha, aquí, güey. ¿Y tú cómo lo ¿De cuánto que no, nani nada también, pues lo mismo? Sí, pues cuando empecé la cuarentena me quedé solciña, solciña. Y pa, yo que te conozco, para es difícil esto, para ti es sin la pierna. Estoy, estoy ahí sufriendo, rast... Racuñando, racuñando las murallas. Pero hoy día me traes ¿Cómo? un regalito. ¿Cómo? Hoy día sé que me traes un regalito y a todas las para mujeres de este país y del mundo. Para que los sigas racuñando las la murallas. Ah, pero antes de el invitado, muchachos, en tu programa se llama Upa Chalupa, les queremos, les queremos decir que nos manden su foto Upa Chalupa, po, que significa, ah, sí. Upa Chalupa, significa energía, buena onda. Que es como a la. Tenemos alguna fotito. Ahí están las fotos. Ahí la están mostrando, ¿no? Las fotos de lupa Chalupa, Eso es del lupa Chalupa. Chalupa. Uno arriba del otro, con cariño, con la mamá, con el hijo, con, la, con el vecino. Con quienes bueno, quieran. Es, con con mascarillas cuando están con el vecino, pero con la familia se puede subir al Upa Chalupa, muchachos, para que nos manden, nuestra, manden su foto. Y a Y La de foto mes, más ves, novedosa. Mira, estoy con mi hija, con Angelina. Mira, con la Angelina, ¿eh? Para que a fin, a fin de mes vamos a regalar unos sube de Ópticas Galán, que están en la octava región Nos van a mandar los lentes, oye, hablé ¿vale? ayer con mi amigo Óptica Galán, me va a mandar los lentes ya estos, estos días Para empezar a mostrarlos, para que él también se motive Sí, para que, que la gente para. se motive, mira, está nuestra sexóloga pero, ¿sabes? Eso, voy a, voy a hablar con mi amigo Óptica Galán porque tiene que ser dos lentes porque, para, el que, para el que está abajo y para el que está arriba, porque son duplas Sí, Upa, chalupa es, es dupla. eso, sí, si no si lente. Un ya. Sí, sí, por tiene que hablar con nuestro auspiciador. Vamos a hablar con, con óptica calante. Oye, Claudita, ya, ¡ahora sí! Ya, ahora sí. Para ti ahora sí y para todas las Oye, no es no porque sea mi compadre, amigo y socio, pero debe ser de, uno, de los hombres más deseados de Chile. Yo tengo tantas amigas. Uy, soy amigo de Miguel. ¡Ay, me lo comería! Es tenía amor católico, siempre me lo he tenido servírmelo. Si fueras mujer, te lo comería, yo sé. Para calentar la mañana, mi compadre, mi socio, mi amigo, el gran Miguelo. ¡El más rico! ¡Hola, bueno, socio! ¡Hola, Romina! ¡Hola! ¡Hola, Romina! ¿Cómo están? ¡Hola, hola. ¿Cómo están? La Romina también! ¡Hola, Romina! ¡Hola, Romina! ¡Hola, Romina! ¡Hola, Romina! ¡Hola, Romina! ¡Hola, Romina! ¡Hola, Romina! ¡Hola, Romina! ¡Hola, Romina! ¡Hola, Romina! ¡Hola, Romina! ¡Hola, Romina! ¡Hola, Romina! Sí. Rica la boa. Sí, no bueno, como le, ¿No? lo quiero felicitar por este emprendimiento que están haciendo de comunicacional para transmitir amor, cariño, esperanza a toda la gente ¿eh? y un rato de entretención que no es malo en estos momentos obvios que estamos viviendo y que esto va a pasar. Yo estoy aquí en mi boliche. Eh, haciendo tortita, tortita con música también me inspiro acá porque soy un jugador. Esperemos un poco que no, no no te ves. Vamos a ver <t Mentos> qué es lo que pasa con nuestra voz ¿verdad? interna. <títate> <ríe> <g�S> <títate> <títate> <títate> <títate> <títate> Miguelo, dijo. Miguel, date vuelta. Date vuelta. Miguel, tirate un paso. Ahí se viene vuelta, ¿no? Ahí se está moviendo. Ahí veo algo. Ahí viene, ahí viene. El suspenso. Ah, no, nunca lo habíamos visto. ¿no? Oh, se enojó. Se enojó este weón. Es se Tengo puro teléfono. Puro, puro audio. Dice acá. Chú, dale. Ah, Trika, apretar la camarita. Conectémoslo de nuevo. Conectémoslo de nuevo. O sea, de nuevo. ¿Te parece, hoy día ha sido difícil Claudita Sí, es que estamos todas a media máquina pero vamos que se puede no estamos de la 8 conectándonos porque había problemas con la señal es que tú sabes que Piñera tiene la cagada en el país Ay, echándole la culpa a Piñera por todo es que Piñera tiene la culpa Ay, la culpa a Piñera hasta está comprar vino se nos fue la señal a, a ver, ver. veamos si está Miguel como ¿Cómo doy vuelta la weá <ríe> <risa> ¿Y cómo te la tenía cuando estábamos antes del aire? No ¿Cómo sé. Estábamos bro. antes cuando estábamos ¿Qué? probando. El ahí está Romina. Deja Romina nomás, Fakir. Faquir me no dijo la weá no Agreguemos a Miguel nomás en el cuadro 4. Ay, no lo. <risa> bueno, muchachos, esto es el video y en directo. Estamos acá con mi querida Calcoya, Claudia Eppelman Claudita? Sí, po. vamos a tener a Miguel en un ratito más, vamos a tener a Romina también, que es una tarotista. ¿Todo ¿Ah? estaba hablando de noticias curiosas, encontré una noticia curiosa, que me gustaría preguntarte, la porque bueno, nosotros queremos contar que con la Claudia nos conocemos virtualmente, nunca nos hemos visto en persona, somos amigos como hace dos años virtualmente, y hasta que empezamos a hablar hace un par de semanas, hacer este programa de radio y todo eso... Una noticia que te te una pregunta: ¿Todo ¿tú tienes piercing? ¿Ah? ¿Y ¿Si yo tengo el piercing? piercing? No. En la parte de tu cuerpo. Con te esa te fantasía, te no, Kiwi. <risa> <risa> no, ¿viste que soy cochina? Lo que pasa es que estaba buscando. Hoy el domingo fue el día mundial del piercing. Hay día para todo. Día ¿Sí? mundial del piercing. ¿Sí? Hay día mundial. Pero nunca te pondré oh. una copita. No, no, un vi... tatuaje me quiero hacer, que diga aquí, Miguelo ah, Y al otro ¿Sale? lado, Kiwi, ah, ya. Púdalo. ¿Cómo soy? ¿Cómo soy? No. No. No hay protección, como hace un mea, ¡Ay, Kiwi, Kiwi! Viste Miguel y te fuiste al tiro. Oh, no. ¿Sí? ver, sí? Es un amigo que hace tatuaje que lo discutía, lo podríamos ¿Cómo? porque es un vendedor. ¿Para que no me un tatuaje? Invítalo, invítalo. Ver, sí. invítalo. ¿Te ¿Te y que vi... Me gane un cuento por el tatu, mire, ahí está. ¡Ahí está! Ahí está Miguel, oh, ahí está ay, mi sol, ah, está, Ay, wea, ay, cuento, ay le, no, le dio la no, caloria, no, a mi sí. Ay, sí <ríe> no, Qué hijo único, ¿eh? Oye, Miguel, planta <ríe> bien abrigado <ríe> Lo cierto, Miguel, siempre anda con dos chaquetas Con bufán hace frío, también. Hace frío Ay, <ríe> <ríe> <ríe> <ríe> <ríe> Estamos al aire, Miguelito. <ríe> Estamos aire. La lenda. Hola ¿no? Miguelo, ¿cómo se... estás? Uy. Se le se cayó, cayó el celular. <ríe> yo, yo, yo te he contactado, Claudia, que la tecnología cuando nosotros con Miguel es difícil. Yo estoy como cuatro horas para pedir que salgo. Esto ha dado vuelta. Bueno, eso, eso no va. Ha estado dado vuelta a mi socio. Me acabo de pegar un cabezazo. ¿Qué es lo que tenía en la cámara el dedo? Sí, sí, la cerfata. Me acabo de pegar un cabezazo. ¿En la lámpara? ¿En la lámpara? Mira cómo se está moviendo. <risa> Todos los hijos agarramos cabezazo ahí. Me tiene loco el salir. <risa> y ahora, ahora de qué me Se ve el cura, pero... <risa> como el chino. Mata, mata. Ahí. Cógete los labios. ¿Cómo hace? <risa> Voy a estar Kisco. Ahí. <risa> ¿Algo? Ya. Ya. Miguelito, muy buenos días. Ahora sí, oficialmente. ¿Cómo está, compadre? Bien, bien. Qué gusto saludarlos. Un gusto saludarlos. buenos días. Todos y qué buena pymes están empezando con las comunicaciones, porque siempre hace falta comunicarse con la gente, con los amigos, con la gente en general, y poderle llevar la noticia del día, actualizarlo y con entretención, con, con amor, con cariño, con afecto, que, que hace mucho falta estamos, estamos nosotros. Yo en mi caso estoy repartiendo cariño con, con mi música desde el piso 12, desde el balcón, y con mucha trabajo que que son las con las tortas que las repartimos con mucho cariño que uno de esos también es, es mi amigo Kiwi que está ahí en el estudio. Ahí están las fotos, ahí están las fotos. Ahí están nuestras fotos, ¿la veis Miguelito en la pantalla? Estamos ahí sí, tortas ¿eh? Ahí está ahí la estoy. Miguelina, la Kiwina. Oye Miguelo, dime. Agradecerle a la gente por todo el cariño que nos entrega y por y, y por todas las tortas que nos, nos están pidiendo, así que muy buena onda, muy muy muy buena onda. Tú, ya no sabes, porque tú pero todos nosotros, nosotros vamos a dejar las tortas, por pues si es la gracia que aparte que son muy ricas las vamos a dejar, entonces la gente lo entrega mucho cariño. tú ya, no, sí, tú sí, tú sí, ya sabes Tiene una sensación, eh, eh, Arturo como como la gente está, está como falta de cariño, weón. Exacto. Weón. Y yo necesito no, no. el cariño y tú, y tú también y necesitamos no. nosotros también el cariño. Es entonces, para los dos si por este medio. Del programa, de ustedes y yo creo que están apuntando medio a medio y tratar de transmitir eso, tratar de Porque el miedo es una enfermedad, y cuando el miedo se generaliza, eh, se nos ponga un poco en caos su gestión. Sí, pues eh, Sé que está la cagata de acá mundial, todo el cuento, pero. Hay que sacarse un poquito del miedo y tratar de hacer tus cosas y vivir tu, tu vida lo mejor posible dentro de, digamos. Con ¿Ah? todos los cuidados, sí. con todos los cuidados también, pues. Claro. Sí, pero también Exhala hay que tener adelante. cuidado, que el miedo igual te lo imponen los medios de comunicación. Entonces, en el fondo, lo que uno tiene que hacer es cuidarse, obviamente, cuidar a los demás. Pero no vivir con miedo Eso es lo peor Eso. que una persona puede tener Vivir con Por miedo Porque te aniquila sí. Sí, Entonces, Tomando sus precauciones todo, todo lo que dice la autoridad sanitaria Pero, pero no dejar de, de, de hacer cosas Si te dicen cuarentena Toma la cuarentena ¿Cuál es el problema? Eh, lo que pasa es que muchos También eh, llegamos ahora a la población La gente que tiene menos, por así decirlo el, o, o donde hay más hacinamiento eh, pucha, tiene que ser tiene que, tiene que ser muy fuerte eso. y Ellos tienen que salir el día a día a buscar el trabajo para poder comer sí. entonces ese es el problema porque sale ah, pues, para lo que, lo que se vea con este granito de arena que es... está sí. tía, con el lupa chalupa con el lupa chalupa <risa> ¿No escucháis? Claro, me me chamaco, me chamaco aquí, no, no tengo retorno y <risa> tengo la oreja tomo, la oreja tomo, vida Ale, aléjate un poco del micrófono ¿Cuánto? ¿Un par de años? <risa> <risa> Oye, Miguel, ¿lo qué nos vas a cantar? Hay una de las últimas canciones que se llama que la podrían eh, eh, eh, se trata de mi edad de, de, de, de, de lo que Estaba viviendo En un momento dado mi vida Antes del estallido social Ya y, eh, Como papá eh, Estoy muy feliz Y ahora más feliz aún Porque me van a hacer abuelo Felicitaciones no, ya... no, yo estoy fascinado, Ay, yo es que estoy fascinado. Dentro de tantas malas noticias estas cosas como que te iluminan y mi hijo más chico se va a casar entonces, Buena. Eh, churra, tanta me... noticia familiar dos buenas noticias familiares que me tienen muy motivado y antes de eso igual eh, lo dijo van por la vida como el, el tema de father and son que lo dice muy claramente I have to go dice. y keep calm mantén la calma, pero me tengo que ir eh, me sentí solo en un momento en mi departamento y hice esta canción, fíjate, ¿eh? pero es positiva. A ver. Realmente sí, Muy buena. Se, llama, se llama Juguetes Viejos con pilas nuevas, weón, tira para arriba. <risa> <risa> dice, nosotros somos juguetes viejos. Con oh, pilas nuevas. Yeah. Uh. Estaba solo, aburrido, como un juguete abandonado. Por eso voy a recrear con oh, pilas nuevas. Ahora la parte interesante. El ataque. Ojalá que se aprendan estas nuevas palabras, sobre todo sí, la vale. taratita que está ahí. La, la, la <risa> taratita. Ojalá. Mírame, toca, me siente, más, beso, moja, me ama, me llora, uh. me ríe. Dale que da. Yo aún te amo. Te amo. Te amo. Nosotros somos Uy, viejos, es viejos. Con pilas nuevas. Con nuevas. Nueva, nueva. nueva. <risa> <Deja. risa> ah, y parte vamos a ir a la última parte, ¿no? Ya. Ya. poco! ¡Vive la vida! No seas joven. Con pilas gastando. Seamos ¡Oh, yeah, viejos. No Con pilas nuevas. pilas nuevas. Bravo. ¡Bravo! ¡Bravo! Una muestra, nomás un Oye, no pero back. ese es un gran nuevas. Yo creo que para cualquier edad sirve. Porque uno tiene siempre tiene tener las pilas recargadas. Le da, le da lo mismo. Pero hay que tener buena energía, ¿no es cierto? Muy buena energía. Oye, tenemos un, sal, un saludito de Analía desde Argentina. ¿Ya? Y pides, a Miguelo, le puede mandar un cariñoso saludo y besito, Analía. Analía de Argentina. Sí. Analía, te mando un saludo maravilloso, un, un abrazo en estos momentos. Sé que está muy preocupado el pueblo argentino también con, con esto del corona eh, y que va como creciendo aquí. me llegan noticias no muy buenas, Analía de desde Argentina, porque empezaron como poquito y ahora está como creciendo mucho y y fuerza nomás porque esto hay que hacerle caso a la autoridad y tomar distanciamiento y, y todas las protecciones que, que pueda tener, es la única manera el único remedio, no existe la vacuna todavía, así que te mando un abrazo, un beso cariñosísimo y ojalá, che nos podamos tomar un mate juntos, papá <risa> Sí, <risa> oye, dice que sí oye, que va ay, a venir corriendo <risa> Oye, a propósito de Argentina ya estábamos conversando con Miguelo y me contaba de, la, de las giras que hizo en la, en la época de Filo contigo, de Leila, ah, Leila, Bolivia, me contaba y el Venezuela, que estuvo a México también a trabajar. Cuéntalo, claro, Miguel, esa, toda esa aventura. Claro. Eh, fue... ¿Cuándo empezaste con la música? ¿Cómo? ¿Cuándo empezaste con la música? ¿Que ¿Te diste cuenta que ibas a ser un cantante? Ah, ya, ok, ok. Ver, sí. ahí, ahí está. Ahí a tenemos a Miguelo en 360 grados. ¡Mucho, <Normal>. Oye, <risa> bueno, de la conversación la música, la, la música como que van haciendo sola, eh, con el tiempo, en la época de, de la adolescencia. en la, época la de... mano del teléfono. Sí, ahí sí, la anduve sí. cagando, pero todavía está en en la época de la adolescencia después de la, en la universidad como que me tapé un poco con cuando estaba en la Chile estudiando eh, Derecho ¿Ah, ¿en le, serio? o tú sea, soy el... rico ¿tú? e inteligente no, no, no, no, no. dure <risa> eh, estaba estudiando derecho, derecho a la Izquierda porque me fui, me fui cagando y dejé la viña y, claro. y, y la música siempre ha sido parte importante en mis logros, mis sufrimientos, mis dolores de vida es eh, muy importante. Eh, pro profesionalicé mi carrera cuando por primera vez grabé la colegiala en el año 1983, señoras y señores, esa, la colegiala y que me hizo que me, eh, me hizo ir a los dos años después también esa canción la colegiala junto con póngase la fila, filo contigo, Leila solo, Leila, eh, todos los temas que vinieron después grandes, eh, me hicieron hacer una gira eh, por, qué sé yo, tuve eh, por todo Bolivia, por todo Perú, eh, en Miami, y después me bueno. llevaron a Venezuela, me llevaron a Venezuela el sello de y estuve a punto de firmar... Para irme a vivir dos años a México Para que siguiera mi carrera vivía como un cohete Pero me devolví porque me devolví a Chile A, a casarme Nada bueno. no que ver ¿eh? oh, no. El amor, el amor, el amor Pero, pero escúchame pero esa, es la, esa es como Había que, había que casarse en, en, en La carrera Pero no me vine a casar a Chile bueno, Y tengo cuatro hijos maravillosos Así que no eh, son cosas, distintos caminos de la vida, ¿no? Y ahora, como le contaba, la... voy a ser abuelo, que estoy más secreto, y, y mi hijo menor ya se casa y como que uno está haciendo bien las cosas, siento que he hecho bien las cosas. Oye, Miguelito. Que vean. ¿Dónde estamos, Miguel? Lo cuentan, no estamos, no, para Vieja? Oye, Faquir, espérate, me debería dar unas clases antes de conectarte conmigo, ¿cómo Para claro. que todos los que no están viendo, Faquir es nuestra voz interna, nuestro director. director. Oye, Miguelito, te preguntaba a Claudia, bueno, está ahí, está ahí en Patria Vieja, eh, tu no, bar, para... tu restaurante, que está cerrado en este momento. Con, claro, con inauguramos 4 de octubre doctorito, tú sabes que inauguramos 4 de octubre el estallido social fue el 18 eh, <risa> pero igual como que nos defendíamos con, ¿Sí? con la fiesta tenía, tenía 24 trabajadores yo acá lo eh, que queda, era, eh, Chile se estaba incendiando y, y esto funcionaba era, era muy loco lo que estaba pasando en ese momento, pero después vino el coronavirus y, y nos enterró definitivamente, pero a mí no me entierra nadie. A mí, dos valores que, dos sí. valores, Kiwi, eh, Claudita, invitando, y, y la traudista que está ahí, que me dejaron mis padres, que son inmigrantes en este país. Nunca te des por vencido mientras tengas vida y salud. Jamás te. Exacto. Claro, jamás te avergüences de un trabajo si es honesto y de corazón. Es muy. Bueno. Bueno. Oye, Miguel, buenas noches. Pero decirle a la gente que ojalá que pase todo esto. Y se va a reabrir Patria, patria Vieja. nosotros voy a pasar hemos pasado, hemos pasado lindo momento. Pasamos el año nuevo junto con mi compadre ahí. Pasamos claro. las 12 en el Patria es Vieja. Que... Con el restaurante sí, con bueno. el mantieno bailando. Claudita. Dígame. Claudita. Eh, le vamos a cambiar de nombre. Si volvemos, obviamente, está diciendo. Sí. Le vamos a poner Patria Nueva, weón. <ríe> Eso es. <ríe> bueno, bueno. <ríe> <mira. ríe> Todo el claro. rato, cualquier pues, nueva, todo el rato. Oye, Claudita, usted está, está muy buena moza. ¿eh? ¿En serio? No me estás engrupiendo. No me estás engrupiendo. No, yo no en grupo. A mi edad ya no en grupo. Tengo licencia. Oye, Briello, qué distinto. Pero tú, tú sabes que la Claudita estuvo a punto de hacer ah. parte de tu parte. ¿La Claudia estuvo a punto de ser parte de tu familia? Ah, sí, sí, sí. pero... Iba a ser mi padrino. Pero somos generosos en la familia. Somos generosos, no hay problema. Bueno, para que la gente entienda, la Claudia estuvo pololeando, fue pareja de un sobrino de Miguelo. sí. Para sí, que pero la gente... terminamos en la cuarentena. Para, para, para, para, para, para, para. para. para, no, para. No, no me va no a tanto. Como primo mío, no como sobrino. <risa> <risa> ¡Ah, perdón! ¿qué? Perdón, primo, primo, primo, primo. <risa> ¡Claro! <risa> <risa> oye, tú me dijiste que era el primo. ¿Se ha <risa> diciendo Claudia? <risa> oye, oye. Qué? Está la, la, la tardista ahí. Y... Sí, pues vamos a presentar a Romina Presentemos a ah, Romina es bueno. que está esperando Mira sí, que es bueno. una maravilla Un sal, hola. Hola, hola Romina, ¿cómo estás? Es que Bienvenida no. a nuestro programa, Lupa Chalupa Nos despertamos tempranito este Pero aquí estás Sí, sí. sí. Bueno, yo saludar, que Miguel porque... le haga una pregunta po. Que Miguel ¿Perdón? le pregunte algo ¿Qué es lo que te gustaría que... preguntar? Salud, vale, yo, la verdad que No soy bueno para ese tipo de cosas, pero Claro, Todos dicen sí lo mismo Hasta sí me que caen en las manos de Romina ¿Romina? Sí ¿Qué haces, Romina? Escucho. ¿Qué haces, eh. Romina? Acá, acá estamos, bien ¿Qué voz que tienes, Romina? bonita guau, wow, sí, ah, eh. Me da susto, weón. <risa> ¿Te gusta o no te asusta? Siento no podés hacer nada, viste hay una cumbia antigua. Así. Me gusta, pero me asusta. Asusta. <risa> Oye, Rodríguez, ¿die eh... hielo? Dime. ¿Tú te has visto la suerte alguna vez? ¿Te han tirado las cartas? Sí, weón. Me la vi una vez y le chutó a todo, weón. Que, ¿En que serio? Me dio asustado, weón, en la vida después de. de... Fue una vez en la playa, weón. Me acuerdo que. Nos fumamos un pitito también Nos fuimos en la volada. <risa> teníamos como Teníamos 18 años Pero me contó la vida Lo que me ha pasado hasta el momento Me ha, me ha pasado, weón Es serio Menos mal que nunca va en la viva Yo no sé si te acuerdas de la tortista ahora bueno los pitos ¿no? <risa> Lo pasó ahí Puede haber influido Mira, Miguel, ¿eh? haz tu pregunta Eh... Bueno, la pregunta es, es media obvia porque ¿cuánto, ¿Cuánto va a durar esto del coronavirus? Eh, la pregunta muy buena ¿Cuánto va Vamos, a durar? Rufina. Nadie sabe. Vamos, Rufina saca buenas cartas, por favor Mira, si te refieres como a, a la crisis yo te podría es? decir que unos, entre tres y cuatro meses más oh, Mira, pero esa es, un, esa, es una part, esa es una parte de la situación, porque el, yo creo que esta pandemia quedó para quedarse de alguna forma, ¿no? entonces, si la pregunta es más específica como a, a medidas eh, tipo cuarentena ¿no es cierto? restrictivas quizás unos tres, cuatro meses más ¿Ya? ¿Ya? pero bueno, el resto exacto pero bueno, que hay medidas que van a quedar para muchos años, mucho tiempo. Como, Pero, la, mascarilla, como la mascarilla tú piensas? Seguramente, exactamente, sí. Un, mu un mundo nuevo, como, como los, restaurantes. los restaurantes van a tener que atender a, a, a mesa limpia, una cosas así. Así es, sí. Y ¿Cómo y se ve la cosa en los restaurantes? Bueno, que no ha salido ninguna norma todavía para todavía. los restaurantes. Se están preparando, yo creo. Pero va dentro de eso, ¿eh? dentro de la mesa sí. limpia, limpieza, y va a ser como la fuente soda antigua, que te dan sobre la mostaza, sobre el ketchup, sobre la sal, sobre el pelle, right. y te van a poner un plato envuelto en plástico. ¿eh? Bueno, claro yo, sí. yo he leído algo, dicen que a ver, son, ya las tablas de picoteo, cuando uno va con cuatro amigos a un picoteo, se van a eliminar solamente platos únicos, en, un, en una mesa donde caían ocho, van a caer cuatro. No, o sea, era esta restricción. Claro. Pero eso eso son, son puras suposiciones Porque no, sí. no, todavía no, no han hecho una norma, la autoridad como Concreto. Más, no, más, sí. Sí, algo con, concreto para que cuando se vaya el momento de abrir. Digamos, vamos a claro, con... porque en Francia, en Italia, <ríe> salen los con mascarilla, pero sigue todo igual. Eh. Es de claro. noticia como que ya Mira, En Francia se relajaron bien, ¿eh? porque de repente veo gente con mascarilla y otras sin mascarilla y como que se están relajando, en el cuento ya se está, el pánico, el miedo se está yendo. Claro, y es lo Exacto. que provoca el verano. ¿Quién hacer una pregunta? No, a, a, a, bueno, aparte de presentar a nuestra querida Romina, que va a ser parte del programa, Romina Ortega. Ella es argentina. Rovira, ¿hace, ¿hace cuánto tiempo en Chile? Que hace que un poquito más de 20 años Un montón sí, ¿Casa con chileno, me imagino? Sí, casa con un chileno ¿Y con... salió igual bueno el marido, no? Sí, súper ¿Me que <risa> los argentino? Eh, bueno Sí, puede ser Sí, puede ser <risa> Oye, Sí, a mí también me gustan muy... los argentinos, la verdad Es que hablan más ver, bonito a ti te gusta el Claudio, claudita argentino, árabe, chileno, ah, de ¿no? ah, ah, <risa> hay confesiones Oye, Romina, y me decías que tú sí. eres cientista política y, y tu lado B es ver el tarot Claro, yo, eh, bueno, de profesión soy administrador público Licenciada en ciencias políticas Y hace tiempo puse una tienda esotérica Y, y ahí está mi lado B, como tarotista Qué bueno. Oye, ¿os la, os, bueno, la tienda está cerrada ahora Sí, está cerrada, solo online pero igualmente tenemos un video. Un video del emprendimiento de Romina. Mm, para que veamos. Porque además de ver el tarot, ella hace clases, hace pócimas. Oh, que je. después podemos empezar. Para que Faquín nos muestre este video. Ahí ¿Listo? está. Ya. ¿Cómo se llama? ¿Ocus? Ocus Focus. Ocus Focus. Eh. ¿Y qué son las pócimas? Tienes velitas, pócimas. Mira, nosotros buscamos eh, dentro del esoterismo acercarnos al, a la magia medieval, a la antigua magia porque de repente uno compra un incienso y te dicen para el amor, para la suerte pero es muy generalizado entonces no creemos que sirva de esa forma tiene, esto tiene que ser un poco más personalizado entonces de ahí nace la idea de elaborar eh, saumerios, pociones para la persona, para lo que necesite y en el momento que lo necesita entonces todo se hace de manera artesanal, eh, por ejemplo, cuando bueno, le pusimos pócimas, ahí estoy con, en una eh, feria que hicimos en una entrevista ¿sí? en el diario Mercurio, participamos ya. en muchas ferias, todo se elabora de manera artesanal. Oye, Romina, supuesto, yo, yo llevo un par de años soltero, O sea, soltera, sí. soltero, no, pero sin pareja estable. Okay. Soltero puedo encontrar una pócima así para encontrar el amor de mi vida, ¿no? No, eso no. O sí. Probemos. Tiene <ríe> <le, ríe> buenas cartas, a ver si. A ver si. Tiene que cambiar tu forma de ser, pero. Probemos. ¿Qué o pero, eh, eh, si soy buena o.? Oh, no sé, oh, no, no, a mí no me falta. Pero quiero encontrar el amor, así, el amor, enamorarme. Enamorarme. Sí, eso, claro, depende de que, de que encuentre bueno, sí. una mujer que te pero haga. Yo, deja, Claudia, deja que me responda Romina, por favor, ya. <ríe> Haga no más manches. bonito. Ya, si no, te voy a jugar a ti. si no me gusta, ¿Tú Claudia. quieres que te vea con las cartas, Kiwi? Ya, con las cartas, con las cartas. A ver si va a llegar ah. el amor en tía. Pero ese ya. amor, ese amor lindo, ese amor con maripositas que y todo el día pensando en ella. Eso quiero. A ver. Pero a mí me ay. sale un, un poco de temor. Oh. De tu parte. ¿Sí? No es que no esté el amor, es que hay temor de tu parte a encontrar ese... Ese amor así, medio, como que está un poco asociado un poco al tormento. Entonces, yo soy muy culposo, <coughs> quizás por ahí por eso, yo soy muy, muy culposo. Sí. <coughs> pero, pero no, tengo miedo, me gustaría encontrar el amor, tengo ganas de enamorar a alguien. Sí, igual que acá, el amor? Que acá Kiwi me, me habla de, de un amor que ya existió también. Bueno, no, el, no, el, no, no, no. El no. amor de, existió, ah, como que voy a, voy a volver con una ex, decís hay, algo, hay un tema no cerrado, me parece. ¿Y la volvés con mi ex señora? No, no creo, no. no hay hay un una. Tema, mujer eh. Pero vive con ella, güey. No, no, si sí, la borro, la borro la aboro. Hay un tema inconcluso. Pucha, bueno. Pero. Con una pócima quizás podemos ayudarte un poquito. ¿Sí? ¿Y qué es lo bueno, que trae esa bonita. pócima, Romy? ¿Qué es lo que Mira, trae ejemplo, esa pócima? Por ejemplo, una pócima para el amor, trabajamos con hierbas, resinas. ¡Qué rico! Quema, eh, cosas que te puede, que puedan potenciar, ¿no es cierto? En este caso, que te den seguridad. Trabajamos mucho con la psicomagia, elementos que te, que te aporten seguridad, amuletos, que Buenas. te refuercen. ¿Ya? Y esa pócima eh, es como un aceite, me lo pongo en el cuerpo. Claro, puede ser en base a aceite, puede ser en base a perfume. Lo elaboramos de distintas formas. Perfecto. Como más te guste. Tipo aceite, perfume, un hidrolato, por ejemplo. ¿Y a sí. dónde pueden encontrar? ¿En Instagram y en Facebook? En Instagram y en Facebook, como Ocus Pocus Tienda Esotérica. Ah, ya. Está complicado sí. el nombre. ¿Ocus? Sí, está complicado. Pocus. Ocus Pocus. Focus. Oye, ahí está, ah, ahí está ese... su Instagram Ahí está Ahí está el Instagram Ocus Focus Ahí todos para que busquen esa pócima del amor Ocus, De ¿no la abundancia viene? Del dinero ¿Sí o no? Del sexo, de la pasión del Bueno, la idea es que eh, durante los programas que vienen eh, Les enseñemos a las personas A preparar sus propias pócimas Ya Oye. Les demos, les demos uh -huh. tips Ah, fantástico ¿Oye, Isaac. Romina? Dígame Mira, es, es, es, es, puede salir un poco el tema Pero es que tengo que decirlo Porque la Romina Tiene un pariente cercano Que es un sí. chuncho, un gran chuncho Un ídolo para todos los que somos azules El gran Vladimir Vigorra ¿No es cierto? No, tenía que decirlo porque escucha, A los que somos azules Para nosotros Vladimir Bigorra es un gran ídolo Sí, es mi suegro el, el suegro, suegro, ¿eh? El suegro, ay, ¿eh? Feliz. feliz. Sí, un grande, un Oye, saludo a todos que... los azules, a todos los equipos, y un gran saludo al gran Vladimir Bigorra, el mundialista del gran... 82. Oye, Kiwi, ¿sabéis qué? Tenemos una persona que nos sigue, que está viendo el programa, que, puta, estoy media piti, pero se llama Nosrex <ríe> Serrot, puede ser, y te dice, ¿Ya? y te dice Kiwi, pídele consejos a Miguelo él te dará los mejores consejos para conseguir una mujer. Mira, pues, Miguelito, <risa> ah, ¿qué no, no, consejos me no, no, a dar no, no. para encontrar una novia? Primero. Aparte, de que te de eh, Te voy a decir que, te, que hiciera un buen corte de pelo, pero no. no, <risa> no <risa> que se <deja risa> el pelo largo. <risa> no, eso es lo primero. Segundo, no, no, que no, le puse. De la próxima que te está ofreciendo eh, Romina, a, a Romina. Nuestra, nuestra amiga Romina tarotista que está ahí Me parece perfecto Pero yo iría algo más científico Tómate un viaje Estás tapando la cámara Miguel o con no. no sé qué Tómate no, un, un diario y... Está infinita ¿eh? yeah. Haz lo que tengáis que hacer weón. Sí. Pero siempre romántico Oye, sí. como hijo Yo soy un gallo de la raja weón. Cualquier mujer que se va a estar conmigo Que dure weón. Que dure, sí, pues eso es el problema Que no me dura mucho <risa> Hay pócimas también hay para eso que se... Hay pócimas para eso La Romina acaba de decir que hay pócimas Para que dure Así Para que es, dure ¿sabes? qué Si sí, no sé los sentimientos son otros Los afectos son otros sí, no. el, el, ¿Cómo se llama? El, el, lo, lo otro es un Más científico Y, y va al grano Como dijo el dermatólogo <risa> Oiga, mira, pero es verdad Que hay algo para los hombres que ya estamos pasados los 50 Y Sí, ¿Sí? Yo tengo muchas clientas, sí, que compran Unos aceites especiales Afrodisiacos aceites. Exacto, sí, Para compartir con sus parejas y me ah, escriben después que están muy contentas y funciona muy bien. Se hacen envases de chocolate. Y bueno, ah, y otras mira. cosas más. Yo, ya todo cuando todo salga todo esta lo... cuarentena quiero dos. Mira, ya. Mira, un, mira, un litro. Un litro te vamos toda, a toda, toda Un la, botellón. Cosa, lo más importante también eh, Si ya tienes a alguien, es hacer el ambiente. Préndete una feliz. Apaga la lucecita. ¿pobrán? Y vos que sois tan grande. ¿pobrán? Pero, no asustar, oye, po, pero po. Yo, yo, yo prendo las luces, o sea, apago las luces, pongo las velas y llega mi mamá si vivo con mi mamá, güey. Claro, pero tenés que Ay, qué weón. Bueno. Que Miguel te preste el departamento. Que Miguel no te preste el la departamento. La baila, la baila. No, no, no, no. No, pero hay que ponerle voluntad aquí, güey. Sí. Hay eh... que ponerle onda. De onda, claro, ponerle actitud tú le impuesto pero... a esta voluntad, que diga, Miguel, ¿ah? ¿eh? Escucha, que, escucha que le impuesto puesto voluntad. Sí, pues. Oye, llevamos harto rato conversando. Yo voy a tener que despedir porque tengo. Tengo la, tengo la cagada ¿no? Oye, a ver, muestra. No, pues estoy, tengo, estoy anotando los pedidos y todas esas cosas. Bueno, pues, está ahí? Esta pizarrita tenemos aquí, aquí dice kiwi, kiwi, kiwi tiene que entregar kiwi no, señor aquí, ¿cachai o no? oye Miguelito vuelvo a recordarle a la gente para que, la, para que nos sigan eh, comprando otras tortas y entregando el mismo ahí en nuestro Instagram es Miguel Osmir o Gran Kiwi para que nos sigan encargando las tortas que están muy ricas sí eh, en Instagram Miguel Osmir. y bueno yo quiero dar, mandarle un abrazo grande a, a a Romina, que está ahí. Que, Gracias. Que, yo sé que lo fácil era aterrizar a todos ahí un poquito con la parte espiritual que es tan necesaria para la vida. Eh, fuera de broma. Y eh, Kiwi, tu alegría, tu, tu nobleza de alma, no te la quita nadie. Ya, te... Y Claudia Eppelman, ¿qué querés que te diga? ¿Estás más rica que un... <risa> <risa> que, que... Estás más ¿Qué? rica que, que, mi, que mi primo, que, que, que tú que eres polólogo. <risa> no, Oye, yo, gracias por la invitación. Mi cariño. Yo creo que la vida, la vida no hay que tomársela tan en serio, eh, no. pero sí tomemos en serio nuestros cuidados. Yo te cuido y tú me cuidas, y ese es el lema que, que, que hay que tener en estos momentos, y trabajar, no ver tanta noticia, tanta humedad, ¿no? Mucho, no, no, hay que ver. Yo creo, y, pero sí hay que sentir la realidad que va, que, que está la realidad, lo que hay, y con, y con eso hacer lo mejor posible con, con actitud, con voluntad, bueno, frente a la vida. Eso es. Un abrazo grande. Gracias, Faquil, por la invitación. Gracias, gracias por el... ya, sí, gracias amigo ya, abrazo, el... Un beso, un abrazo grande, gracias por. Gracias por la invitación, weón. Gracias. gracias, gracias a ti por la buena onda. Gracias. beso, beso. Chao, chao. Oye. Chau, chau, antes que chau. nos vamos, Antes que nos vamos, Claudita, hazle tú una pregunta también a la Romina, po. ¿qué quiere saber sí, de tu quiero futuro? Yo a hacer una pregunta a la Romy. Sobre bueno. el amor, ya que estoy soltera ahora, ya no estoy proleando <ríe> con el sobrino de. No, no, no. Oye, Claudita, pero de antes de la pregunta. pregunta. ¿Ah? ¿Ah? Pero te, todavía estás enganchada, sufriste lo que te gustaría, volver con Rodrigo, ¿no? No, esas cosas no se dicen al aire, pues... Esas cosas no... Entonces cosas... queréis volver. No, no, le tengo mucho cariño, pero la cuarentena no se raro. Eso es lo único que voy Eso a puede. decir. <risa> eh, no Rominita, ¿cómo está afectada en mi vida amorosa, sentimental, después de la cuarentena? Porque voy a quedarme encerrada hasta octubre. Me quedan tres meses todavía. Ya. Y mientras tanto darle que... gracias a like uno now. de nuestros seguidores que dice no es que no, le, no puedo escribir decir su nombre Nos eh, no es dice sé, que ya. estoy muy rica eso te sube la Me... ah eso y le dice sí. chao Miguel o bendiciones Ahí te sí, se está está bonita, desde Laura. Italia, ojo, desde Italia nos está viendo Lorenzo Césaro. Le mandamos Buena, un desde Italia, desde Milán a Lorenzo, Césaro, Lorenzo. que nos está viendo. Oye, Claudita eres? Eso ahí me está rectificando. Claudia. ¿Mm? Todos te dice que estás linda? y eso que no estáis no está cuando estáis cuando está no estáis cuarentena estáis más rica todavía sí <risa> como ya no he podido hacerme el pelo estoy en pijama no puedo tener mi tostado fascinante pero esas son cosas secundarias secundarias <risa> muy importante <risa> lo que va por dentro. ya la pregunta madre Romina ya a eh, vida respecto sentimental amor, después de la cuarentena yo creo que el tarot te invita a arriesgarte a tomar riesgos y a sacar sí, un, un lado más lúdico jugártela no pensar tanto, eh, arriesgarte. Ese es como el consejo. Mira, el que te arriesgues. Mira, sí. En, en tus cartas no se le ve un hombre grande a la Claudia, si un hombre alto, con poco pelo. Eh, no, la verdad que no me aparecía tan tan con esas características. Ah. Uch, no, te mentiría. sí que si Sí. Oye, quiero saludar? Hagamos unos saluditos Dale, dale Hagamos un saludito a Danilo Quillayqueo De Justo Sastrería que nos está viendo Mandamos saluda, un A Lilian Evelyn Evia Le mandamos muchos saludos desde Curicó Oye, ¿qué me Que dejaste sufriendo a gente en Jumbel, A muchas mujeres en Yumbel ah. Oye, lo que pasa es que El nuestro querido amigo de ópticas Galán tienen una, yeah. una, una, una parcela en Jumbel y yo vi mucho Jumbel. Tuve que estar yeah. en el festival, he ido a animar bingo de bomberos para la fiesta de San Sebastián, uh -huh. que, que el patrón de Jumbel. Así que le mando mucho, tengo grandes amigos en Jumbel, así que le mando un gran saludo. Ya, yeah. entonces a él, a Cristian Galán Cruz, dice: El kiwi dejó muchas enamoradas en Jumbel. Eso. <risa> bueno, es Cristian Galán Cruz es nuestro amigo de la óptica Galán. ¿Ve? Ah, Oye, ah ahí es está nuestro no oficiador. Yeah, Quiero genial. agradecer, agradecer a, a Cristian Galán y a su señora, la Carolita que ayer dieron una acción en dinero para el campamento eh, Dignidad de la Florida. Gente de tan buen corazón, ellos, tampoco, ellos tienen ópticas, pero también les han bajado las ventas, pero el corazón es tan grande que agradecerles por su colaboración para el campamento Dignidad de la Florida. Grande amigo. Grande, sí En el fondo sí. quizás no es tantas cosas materiales Pero sí entregar un poquito Que todos podamos entregar un poquito, un poquito Y así vamos colaborando ¿No es cierto? El, el, el, el chocosu, es poco, ¿eh? Muy bondadoso, sí. muchas gracias, amigo Sí, súper pues, sí. bien Oye, Romina la vamos a tener dos veces a la semana, ¿verdad? Entonces super. la idea es que el día eh, El próximo el, jueves Que la gente mañana. mande sus preguntas Mande sus preguntas A... ¿Pero ¿lo el próximo jueves por mañana o por el otro jueves? No, por el próximo jueves. Ya. Ya, para Pero que la todo... gente vaya juntando sus preguntas para tener Perfecto. para Romina. ¿Les parece? Bueno, oye, muchachos, nuevamente manden sus fotos upa chalupa, que es uno arriba del otro, el, el APA, para que a fin de vemos a las dos lentes, porque son las foto soldado, dos lentes, esta me la jugué yo, para para que regalemos con pues, la sí, mejor la foto de cumpleaños. Si te vas vale sino... <risa> sí, a tener que pagar los Sí, me han regalado a tu amigo, te regalan si que regaló uno de los míos. Oye. Oye, eh, puedo despedirme pues... con unos saluditos? Porque sí, no han queriendo mucha gente. Dale, dale, eh, dale, dale con todo. Te queremos, huevón, dice. Uy. <risa> eh, Cristian, te queremos. <risa> ah, este es bueno. Lorenzo Césaro de Italia, de Milán, dice, "Buenos días, un beso que Grande, mucho éxito, besitos a Claudio. No. Después de Francisco Herrera, me encanta Romina, Ma, el, la próxima semana le pedí, le haré una pregunta. Hola Romina, Hola. bien. Así que ahí estamos pues con todos los saluditos y nos vamos hasta mañana. ¿Qué vamos a tener mañana? Kiwito el oh, lindo. Me, no sé. La verdad televisiva o la verdad verdad. La verdad, verdad, porque este programa. No, lo tenemos verdad. ya todavía, pero hoy no. se comenzaba. Te quiero hacer un regalo para mañana. ¿Ah? Un bailarín de H. Podría ser un bailarín de H o no? Para ti. Bueno, pero veámoslo, veámoslo, veámoslo todavía. <Sa glove> <movie> y vemos lo que tenemos mañana, pero mañana siempre hay buena onda siempre hay buena energía, con el lupa, chalupa ya besitos Romina, gracias besito, por todo besitos chicos, nos vemos todos. la próxima gracias. semana gracias, nos vemos la próxima semana que estén muy chao. bien chao. que tengan chao. buen día ti, chao muchachos, besitos, los queremos chao chao